Hoy vengo a explicarte algo muy fuerte. Usar el Canva es de chapuzas. ¿Sabes cuando tienes cuatro cosas en la nevera y te inventas un nuevo plato? Vale, puede que hayas salvado tu cena, pero seguro que no se convierte en la receta de tu vida. Es lo que nos ocurre con herramientas como el Canva. Por un lado, pienso que son maravillosas, porque son tan fáciles de usar que te dan autonomía en la comunicación de tu proyecto. En realidad, hay que tener las ideas muy claras para usarlo de forma que te ayude a transmitir los valores de tu marca. Y ojo, que hay mucha gente que lo usa y lo hace muy bien. Pero si no te lo piensas bien antes de usarlo, vas a crear imágenes desordenadas con un diseño que ya habré visto en millones de otras cuentas, con lo cual no lo voy a asociar con tu marca y eso es como si no hubieras publicado nada. Hay algunas ideas muy básicas que puedes empezar a aplicar para usar estas herramientas de una forma adecuada. Si quieres saber más, descárgate el audio que encontrarás en la descripción donde te damos seis pautas para que aprendas a utilizar bien herramientas de diseño básicas como el Canva.